Con la presencia del Rector Jaime Persic y del Intendente de Urlingam Juan Zabaleta, además de autoridades de distintas casas de altos estudios, se inauguró en la mañana de hoy el edificio Malvinas Argentinas de la Universidad Nacional de Urlingam, Lo vas a ver en la hora. Estamos en un, un día de fiesta y lo sentimos que es una fiesta. Eh, el 25 de marzo empezamos a usar el, el edificio, empezamos a usar las aulas... Eh, de a poco fuimos completando detalles que quedaban, eh, bueno hoy es un día de fiesta, lo estamos inaugurando formalmente en un momento, nosotros somos muy críticos, nos han escuchado, muy críticos de la política económica, muy críticos, creemos que es un modelo económico que no nos incluye, no nos tiene a todos en cuenta, es un modelo que va generando pobreza, y va generando pobreza, ...en el conurbano más, pobreza, exclusión, desocupación... ...nosotros lo vemos en la universidad, el, el sábado... Eh, ...distribuimos a, a 100 estudiantes, les, les dimos con presupuesto de la universidad... ...las primeras 100 bicicletas, para que puedan venir a la universidad... ...para garantizar ese derecho a la educación. Sabemos lo que, lo que significa en la, en la universidad las políticas del Fondo Monetario Internacional... Eh, el, ...el Fondo no entiende... Lo que significa en la Argentina la universidad no arancelada, gratuita, pública. La universidad como, como idea de ascenso social, como, no solo como idea, sino como escalera de, de ascenso social. Somos muy críticos de eso. Eh, nos han escuchado. Peleamos por los derechos de los estudiantes, los derechos de los docentes, de los no docentes. Peleamos por, por el barrio, es evidente la transformación que viene teniendo este barrio, que viene teniendo Villa Tesey, con la circulación de miles de chicos, de profesores, de trabajadores, todos los días por, sus, por su vereda, el crecimiento, el, el impacto que ha tenido en la universidad, que ha tenido en la vida de todos nosotros y que ha tenido en, en el barrio. Estamos inaugurando algunos detalles formales, un convenio un, que firmamos con la CAF, el 8945, en aquel momento con el, el Ministerio de Planificación Federal, después trasladado al Ministerio de, del Interior, el 9 de noviembre de 2015, hoy con un valor esta obra de 50.782.182.45 con 45 centavos, este edificio que está aquí, lo dijo Oleda, 2.400 metros cuadrados, 12 aulas, 5 laboratorios, 3 laboratorios de ciencia básica. Tres laboratorios de ciencia básica que van a estar llenos de materiales para que nuestros estudiantes hagan ciencia básica, no para que miren como otros hacen ciencia básica, porque nuestros estudiantes vamos a defender el derecho que tienen a hacer lo que tienen que hacer y a formarse en las mejores condiciones. Estamos peleando porque creemos que nuestros estudiantes son los mejores y peleamos para que sean los mejores profesionales y vamos a seguir haciéndolo Yo quiero reconocer a, me reitero, a los estudiantes, cuando, cuando Karina en el video dice, nos inscribimos en el 2016, en tres oficinas, eh, los buenos recuerdos cambian todo, no eran tres oficinas, era medio sótano, donde se inscribían, en medio sótano, con un baño químico. Y ahí hubo 1.600 estudiantes que creían, y las familias, porque me acuerdo hoy cómo venían las familias. Muchos venían con la mamá, con el papá, a inscribirlos en la universidad. Y cuando muchos no creían que iba a haber universidad, vinieron, confiaron, se inscribieron. Algunos son egresados, algunos son egresados, de educación, de enfermería, de laboratorio. Eh, confiaron, le pusieron garra, estudiaron. Eh, aprendimos con ellos, ellos aprendieron de nosotros, nosotros aprendimos cómo hacer una, una nueva universidad nacional en el conurbano. Pablo decía, y lo dice siempre Diego, la primera del conurbano, bueno, nosotros aprendimos de eso, pero también tenemos que aprender a hacer la, nuestra universidad. Este edificio también se lo reconocemos a, a nuestros trabajadores, que empujaron, cuando todavía no sabíamos cómo se empujaban expedientes, papeles, empujaron papeles y expedientes para que hoy estemos inaugurando las aulas como se merecen nuestros estudiantes yo le quiero agradecer también y reconocer a, a mis compañeros de la gestión a secretarios eh, directores de institutos, directores de carrera que empujan empujaron, empujan y empujarán para que, para que la universidad sea lo que, lo que todos nos merecemos eh, el sistema universitario argentino es particular es, es una, un rara hábil. tres características rápidas, que lo, que lo hacen como lo conocemos y lo hacen virtuoso. Una es la, la herencia de la reforma del 18, ¿no? la, la, el protagonismo de los estudiantes, la autonomía, la mirada latinoamericana, la igualdad, los derechos. La segunda tiene que ver con, con, con esa gratuidad, que yo insisto, es más que gratuidad, es desarancelamiento, es más profundo que gratuidad, porque había aranceles y ese decreto del general Perón eliminó los aranceles y la hizo gratuita como la conocemos hoy la tercera es la creación de nuevas universidades en la década pasada que posibilitó que miles de chicos, de chicas miles de investigadoras y de investigadores, de doctores tengan un lugar de trabajo para lo cual se formaron decenas de años, decenas de años no exagero, decenas de años eh, estamos ustedes lo ven hoy se cumplen 100 años del, del nacimiento de Eva Perón Eva Perón vivió 33 años y dejó una marca en la, en la sociedad argentina una marca enorme tan grande la marca que dejó Eva Perón que yo me animo a decir que nosotros somos hijos de esa acción política de Eva Perón que tuvo 6 años de vida política en la Argentina 6 años esta universidad, las universidades de urbano son hija de esa decisión de que somos todos iguales. Nadie es más que nadie. Somos todos, somos todos iguales. Eh, me dijeron que tenía que dar tantos avisos que me lo voy a olvidar. Este lo doy ahora. Eh, hay una muestra de Eva Perón adentro, en, en este estacionamiento. Una muestra de Eva Perón, fundamentalmente con, con la Escuela de Enfermeros. Que Los tengo que invitar a que todos, cuando terminamos el acto, entremos. Eh, ...este edificio también se llama Malvinas Argentinas... Eh, y, ...y... acá hay hombres que vienen hace décadas... ...en medio del olvido... ...décadas en medio del olvido... ...y con pocos acuerdos... ...acuerdos de la memoria digo... ...vienen por... ...por recordarnos a todos que las Malvinas fueron, son... Y, ...y serán argentinas... ...y en este edificio... ...que es un lugar de... ...la ciencia, de la educación... ...de la salud de la cultura, nosotros también tenemos que recordar, y el nombre tiene que ver con eso, con que todos nos recordemos que fueron, son y, y serán argentinos. Es un homenaje a ellos y es un homenaje a todos los argentinos que desde 1833 vienen reclamando por esa soberanía y vamos a seguir, y vamos a seguir reclamando. Es un homenaje a eso. Eh, en este edificio va a haber ciencia, va a haber arte, va a haber cultura, va a haber educación. Esperemos que, que todos lo podamos aprovechar al mango que los que enseñamos lo podamos aprovechar que los que aprendan lo puedan utilizar como se merece. así que eh, a esta fiesta le damos la bienvenida ahora vamos a ir a, a cortar la cinta a los cuales les pedimos fundamentalmente bueno a todos y a los estudiantes que, que nos acompañen en eso a, a, no sé cuál es el verbo de las placas no sé cuál es el verbo que se usa Descubrir. descubrir las placas eh, y damos por inaugurado este edificio en un día de fiesta, 7 de mayo de 2019, un día de fiesta para todo este barrio y esta comunidad universitaria. Muchas gracias. Eh. El primer edificio de la Universidad Nacional y Pública de Urlinga, el edificio número uno, un edificio que tiene 20 aulas, 5 laboratorios, que forma parte de esto tan importante que es todos los días recibir 11.000 alumnas y alumnas en esta universidad pública. Decíamos recién, la última universidad de, creada del Conurbano Bonaerense en el año 2015, eh, la última de las 19 creadas entre el 2013 y el 2015, una universidad que, que vino a cumplir con los sueños de, de cientos de miles de vecinas y vecinos que, que querían cursar estudios terciarios cerca de su casa. ¿Qué significa esto para un niño? Siempre digo que es un antes y un después la, el nacimiento y la, la puesta en marcha de esta universidad pública en el distrito, no, por, no solamente por, por lo que hablábamos recién, ¿no? por tener la posibilidad de recibir a 11.000 alumnos, sino por lo que aporta a, al distrito, lo que aporta al municipio desde el punto de vista de la articulación de, de muchos y varios temas, uno es el código de ordenamiento urbano que sancionamos hace poco tiempo, eh, el otro tiene que ver con con lo que hacemos con merenderos sin comedores, en donde hay cursos de manipulación de alimentos que están a cargo de la universidad. Ahora vamos a comenzar a trabajar en un plan que es eh, poder enseñar a leer y escribir a 3.000 vecinas y vecinos de Burlingame que no saben leer y escribir. Y esto, esto también se hace gracias a la colaboración, a la participación y a, a la articulación de, de la Universidad Nacional de Burlingame y la Municipalidad. Además de los hechos concretos, ¿cuánto tiene de simbólico la Universidad en Urlingan? Tiene de simbólico ser la última universidad creada en el año 2015. Tiene mucho más de simbolismo a partir de, de lo que vimos cuando asume el gobierno Macri, ¿no? esto de de, expresar de que había vecinos que caían en la escuela pública, de, de entender también digo, que, que era un gasto la educación y que era un gasto tener universidades públicas en el conurbano. Y nosotros queremos todo lo contrario. Nosotros al revés de lo que, de lo que implementa y lo que hizo Macri, que es correr un Estado y que deje de proteger a los vecinos, creemos en un Estado que abraza y que protege. Y ese Estado que abraza y que protege, en el año 2015, hizo posible que hoy tengamos Universidad Nacional y Pública. Así que la verdad que el contraste con el desastre del gobierno de Macri en materia de política educativa es muchísimo y pone mucho más en valor todo esto que estamos haciendo en Uruguay con la Universidad Pública. Internet, Internet, ¿Ese Estado que abraza y que proteja, quién lo tiene que causar por ahí la salida política teniendo en cuenta las elecciones de este año? Bueno, yo estoy convencido que tiene que ser Cristina Fernández de Kirchner, pero también creo que, que lo plantea ella misma, ¿no? que el límite es Macri, y que, y que hay que construir un gran frente de consensos políticos, sociales, eh, sindicales, que, que pueda expresarse ¿no? en una mayoría contundente para terminar con esta política de ajuste y este desastre económico que estamos viviendo. ¿no? ¿Qué opina de los 10 puntos que, que lanzaron desde el gobierno como un intento de acuerdo con la oposición? Es parte de una campaña electoral. El lanzamiento de la campaña electoral de, de Cambiemos tiene que ver con estos 10 puntos. A mí me parece que hay que hacerse cargo, que se tiene que hacer cargo. que Le venimos diciendo desde hace tres años que esto iba a volcar, que esto no iba a funcionar, que no era por el lado del ajuste, que no era por el lado del Fondo Monetario, que no era con la apertura de importaciones, que no era con los tarifazos. Ahora se acuerdan y quieren meter a todo el mundo adentro en de la barropa Y en definitiva, lo que hay que construir y lo que tenemos que construir nosotros como opositores es esto, un gran frente de consensos. Con, con la mayoría de los hombres y mujeres que entiendan que hay que terminar con esta política. Hay una decisión de la Corte Suprema de, de Justicia de la Nación de solicitar un estudio de impacto ambiental respecto al aeropuerto del Palomar, bueno, un tema que ha sido polémico y que hace peligrar el funcionamiento a futuro, inmediato. ¿no? De, de, si... ¿En un contexto que usted marcó en el discurso, adverso para las universidades públicas del Córdoba? No, primero es. es es muy importante y es un día de fiesta para la, la educación de, de Urlingan y de esta región. Y es un honor poder ser parte de la creación de una universidad y de la inauguración de su primer edificio. Nosotros tenemos que pensar, o pensamos, tenemos la cabeza partida en dos. Con una parte pensamos que la situación es muy complicada y defendemos... ...lo que tenemos que defender en una situación muy complicada... ...para los trabajadores, para los estudiantes... ...y al mismo tiempo nos esforzamos todo lo que podemos... ...para construir lo que los estudiantes y nuestros docentes necesitan... ...entonces eh, con la mitad de la cabeza estamos defendiendo... ...y discutiendo y peleando por esto... ...y con la otra mitad estamos acá trabajando para que... ...tengamos lo que se merecen los, los estudiantes... ...ustedes lo ven en esta obra... ...y lo verán en pocos meses en la otra obra que estamos construyendo. ¿Qué se tiene proyectado justamente, teniendo en cuenta bueno, la recorrida que estamos haciendo? En la otra obra estamos haciendo el comedor universitario... Eh, ...el comedor funciona por un lado para aquellos chicos que, que no, no tienen una, una buena situación... ...fuera de la universidad, pero también es un lugar de encuentro, de socialización... ...donde se encuentran a estudiar, esa es la vida universitaria. Eh, tiene tres aulas, tiene de la otra ala, tiene eh, siete aulas más un centro de servicios tecnológico para la industria metalúrgica, un auditorio, esperamos que sea un, un, un auditorio con mucha tecnología para poder dar cine de primer nivel, un taller de energía eléctrica y un taller de metalúrgica. Y eso es lo que terminaremos durante el transcurso de este año. ¿Y, ¿Y ¿Están casualidad? los recursos para la inauguración? No, no fue casual. Eh, estuvimos pensando, la primera fecha que teníamos era el... El 2 de mayo la obra eh, terminó para esa época y después elegimos el 7 de mayo con, con la idea de lo que dije en el discurso, ¿no? Nosotros, estas universidades son producto de, de, aquella, eh, de aquel vendaval de justicia social que fue Eva Perón en nuestro país. ¿no? ¿Cuántos alumnos inscritos tiene la universidad actualmente? Nosotros tenemos 17.500 alumnos inscritos, 11.500 alumnos que están, eligieron horarios de materias. Eh, presupuestariamente, ¿cómo se sostienen estas obras? Bueno, es lo mismo que decía antes, una parte diseña la obra, la licita, con la otra estamos luchando para que los chicos, para que la universidad tenga las obras. Esta obra es un convenio que se firmó en, en noviembre de 2015, la otra obra que ustedes eh, pueden ver y, y en poco tiempo inauguraremos, eh, eso es con fondos propios, con recursos de ahorro de la universidad. El presupuesto de la universidad está fijado por ley, ese presupuesto el, nos lo envían mes a mes, dividido en 12 cuotas, y nosotros de esa parte ahorramos algo para poder hacer esas obras.